Estoy a favor del spoiler. Es más, yo creo que el spoiler es una necesidad. Creo que es importante. Seguido pasa en la vida cotidiana que llega una persona y te dice Oye, oye, oye, por favor, ve esta película, es importante. Lee este libro, es importante que lo leas. Me gustaría que leyeras este libro. Te dice, no te voy a platicar el final para no hacer spoiler. <risa> no te voy a platicar más para no arruinarte la película y ya por último te terminan diciendo pero ve la película por favor ve la película y a todas esas personas yo me he quedado con muchas ganas de decirles oye por favor no seas insensato dime de qué se trata la película dime de qué se trata el libro platícame un poco compárteme de tu experiencia referente al libro no me vas a arruinar nada dime ¿Qué hace diferente a esa película? Dime qué hace diferente a ese libro. ¿Qué lo hace diferente del resto de libros y del resto de películas que conoces? Por favor, dímelo. Esto lo digo en mi situación, que mi situación es básicamente la de la literatura. Yo que estoy inmerso, o trato de, de estar inmerso en la literatura, bueno, cuando yo cuento una historia, o cuando yo platico referente a un libro, yo construyo las cosas con mis palabras las palabras que yo uso están dentro de mi vocabulario y son las que me acomodan y son las que me permiten recordar las situaciones pero mis palabras y la forma en la que yo construyo la narración es muy diferente a la forma en la que el autor construye su narración la narración del autor es bastante, bastante diferente a la forma en que yo estoy construyendo de, de manera improvisada la recreación que te estoy ofreciendo. Eso es cuando yo te platico a ti un libro o una historia. Entonces, la forma en que yo reconstruyo las cosas es muy diferente a la forma en que el autor reconstruye las cosas. Por ende, cuando yo te estoy platicando a ti una historia... No te estoy quitando nada. Te estoy acercando hacia la historia del autor. Pero cuando tú vayas al libro del autor y conozcas las palabras que el autor escogió, las palabras que están dentro del vocabulario del autor, porque el autor va pensando cada cosa y cada palabra la va poniendo con punto y coma en el lugar preciso que a ti te harán detonar una idea muy diferente que lo que me hizo sentir a mí. Bueno, esto básicamente es igual en las películas, o sea, nunca es lo mismo que una persona te narre las escenas, jamás será lo mismo a que a ver las escenas que el autor escogió. Además, en, la, en el cine, las escenas y la cámara y los gestos actorales describen mucho más de lo que se podrá describir con palabras entonces estás en otro universo que la persona que te está contando nunca podrá darte algo parecido al universo que hay dentro de la película me encanta a mí me gusta que las personas me cuenten historias me gusta contar historias me gusta leer historias y me gusta que me, que me platiquen historias entonces platícame sin ningún temor Además, mi vida biológica no me va a permitir leer todos los libros. Biológicamente, no voy a poder ver todas las películas. Y tengo que ir escogiendo los temas que me gustan y los temas que me interesan. Cuando tú me platicas, referente a una película o referente a un libro, pues me estás ayudando a tener un panorama de lo que sí me interesa y lo que no me interesa. Me estás ahorrando tiempo y esfuerzo de conocer algo. Además, cuando las personas te dicen, no te voy a hacer spoiler, en realidad a mí me da algo de tristeza, sinceramente me da tristeza, porque la tradición oral es tan tan importante, extraño fervientemente aquellos tiempos antiguos en que los hombres se platicaban historias, Aquellos, aquellas veces en los ranchos y en las fogatas en las que llegaba un extraño ranchero y sin decir más, iba platicando historias que le robaban la cabeza a todos. Actualmente creemos que las historias solo son para los niños, pero en realidad los cuentos en la antigüedad se los contaban también entre los adultos y esa tradición de contar historias se ha perdido. A la hora de dormir todavía hay un poco la tradición de contar cuentos, pero las historias se contaban también a la hora de la comida. Yo ahora veo, y también a mi familia le pasa, aunque yo a veces cuento alguna historia, que estamos comiendo y no tenemos nada que decirnos, estamos con el celular, pero antes, a esas horas, se platicaban historias, nos compartíamos historias. Y cuando dice no te platico más para no contarte, no, cuando dicen la parte del spoiler, yo de verdad añoro que ejercitemos la oralidad. Son opiniones mías. Seamos realistas. En una historia, ¿cuántos giros puede haber? Realmente son pocos. Está el héroe y debe realizar su tarea. ¿La realiza o no la realiza? ¿Lo logra o no lo logra? Bien, está la mujer del héroe y matan su mujer. El héroe se venga, se logra vengar o no se logra vengar. El mundo está en peligro. El héroe salva al mundo o no lo salva. Realmente no termina por ser tan diferente. Le ayuda a su hermano, le ayuda a su enemigo y que se vuelve su amigo. Realmente las relaciones y el desenvolvimiento de los personajes es algo bastante determinado. No es no hay mucho que contar referente a eso. Lo importante, en todo caso, es cómo suceden las cosas. Cómo el bueno se convierte en malo o viceversa, cómo el malo en realidad termina por ser una persona buena. Cómo mataron a la mujer del héroe, cómo el héroe se vengó, cómo mataron al padre del héroe ese tipo de cosas son lo que importan qué sucedió en qué situación estaban qué estaba pasando en ese momento es lo importante entonces si yo en la historia te digo pues mira se muere el héroe no te estoy diciendo nada lo importante es ver cómo se muere en qué situación de qué forma de qué manera bajo qué bajo qué premisas bajo qué implicaciones se murió el héroe de tal modo que si me platicas el libro o me platicas la película pues no me estás arruinando nada porque como ya dije no hay tantas historias tan diferentes de todas formas yo tendré que ir a la historia y cuando yo vaya a la historia conoceré un mundo diferente al que me has platicado te puedo decir con toda confianza que respecto a mí me puedes platicar el libro me puedes platicar la película y también te invito a que tú hagas spoiler. En mi canal hay spoiler, yo se los digo. Yo les platico el libro. Claro, yo les estoy haciendo una introducción. Yo les estoy haciendo una invitación para que luego ustedes acudan al libro y vean, en primera, que muchas veces yo tengo que mutilar todo lo que hay en el libro. Para hacer un video de 7 minutos, de un libro de 300 páginas, obviamente estoy mutilando muchas cosas. Todas esas cosas que quedaron fuera es las que tú vas a encontrar y que en una plática de 15 minutos no te voy a terminar de contar las 300 páginas. Y bueno, y los invito a que hagan spoiler para practicar la oralidad y para practicar la convivencia con otros humanos. En fin, si te gustó este video dale manita arriba y suscríbete al canal.